de la República Dominicana y fallecieron varias personas, entre ellas unos franco-macorizanos. Arismendi la antigua está en la funeraria okay. Don Benigno, en vivo. Vamos a recibir a Arismendi, vamos a ver qué nos tiene Arismendi con relación a ese accidente fatal en el que perdieron la vida algunos franco-macorizanos. Adelante.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 ...en la altura del kilómetro 40 de la autopista Duarte, próximo a Villa Altacracia. Hay que decir que este accidente cobró la vida de tres personas. Una de ellas falleció anoche, eh, mientras recibía atenciones eh, médicas en un hospital de esa localidad. La nueva víctima del fatal accidente fue identificada como la nacional haitiana Nerlinet Orexte, de 29 años... ...quien recibió múltiples corpes en varias partes del cuerpo... Eh, sumando a tres los fallecidos ya en este accidente también murieron los esposos Eri Sebastián Mauret, quien era el compa eh, compañero sentimental de Fabiola Elizabeth Vázquez Betance. Las tres víctimas eh, de las dos víctimas fueron trasladadas ya al territorio haitiano donde recibirán cristiana sepultura. Y aquí pueden observar ustedes eh, ...el ambiente que se vive en esta funeraria Don Benigno, San Francisco de Macorís... ...donde los familiares de la joven lloran desconsoladamente esta pérdida. Vamos a conversar con uno de los parientes de la joven Fabiola, el doctor Jorge Vázquez. Doctor, buen día. Estamos en vivo, Canal 10 Telenor. De eh, ¿Cómo define usted a Fabiola? Fabiola era una persona muy, muy agradable, una joven de 30 años... Eh muy estudiosa, muy dedicada a su trabajo, a su familia, a sus estudios. Para nosotros, la familia Vázquez Simó, Vázquez Santo y Vázquez Betance es una gran pérdida, es una tragedia realmente, la pérdida de esta joven, una joven muy emprendedora. Eh, nosotros queremos hacer un llamado a toda la juventud, a todo el que conduce un vehículo en la autopista, de que lo haga con cuidado. No sabemos las circunstancias en que ocurrió este accidente, pero... Eh, realmente los accidentes se han convertido en una de las principales causas de muerte a nivel de todo el, a nivel mundial y, y queremos hacer un llamado para que eso no siga ocurriendo que se dedique más atención en la vía en que se controle la velocidad etc. a qué se dedicaba Fabiola Fabiola era estudiante de enfermería ya avanzada eh, trabajaba también, tenía otro trabajo particular Y era una muchacha muy dinámica y muy entregada a la familia Con muchos valores morales y familiares importantes ¿Cuántas personas iban en el vehículo? En el eh, iban cuatro personas en el vehículo eh, Iba su novio, dos hermanas y otra persona que, que desconozco Fallecieron, tengo entendido que fallecieron tres Mi sobrina, dos más y el otro creo que está grave. Eso fue a la altura del kilómetro 40 de la autopista Duarte, próximo a Villa Altagracia. Bien, ahí escucharon ustedes las de declaraciones de Jorge, el doctor Jorge Vázquez, quien es tío de la joven fallecida Fabiola Vázquez Betance, de unos 30 años de edad. Vamos a conversar, vamos a escuchar. Ay, lo más lindo que podía haber la vida. Cariñosa, jocosa, re, zona común. Y siempre al lado de uno Los últimos 15 días Se fue a vivir conmigo Para darme calor Y fue a despedirse Que fue ¿Cómo el nombre suyo? Fabio Muchísimas gracias eh, Estas son las palabras del padre de la joven, de la joven Fabiola Vázquez, eh, el señor Fabio Vázquez, padre de esta joven, repetimos, tres se elevan a tres las víctimas en este fatal accidente ocurrido ayer en la autopista Duarte en el kilómetro 40 próximo a la comunidad de Villa Altagracia. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.